Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, mi gente de YouTube, estoy de vuelta con la misión de Amunation, nation Bueno, este, voy a realizar lo que es en las aventuras, esta pequeña misión y que son unas distintas fases Y bueno, este, lo primero que yo les recomiendo es que miren este tutorial y que quizás les sirvo, quizás no Entonces lo que me gusta esto es que, como ven, este, ahí, no sé, es como que real y se ponga a prueba estas habilidades en el desafío del campo de tiro de minasión. Compite contra otros componentes disparando una serie de armas. Y tienes que acabar primero en cada ronda para pasar a la siguiente. O sea, tenemos que ser primero. entonces lo, La primera ronda que nos toca es la pistola. Destruye los blancos en tu calle a medida que aparezcan. Debe ser el primero en destruir tres blancos. Ok. Entendido y copiado. Eh, bueno, entonces empezamos. Y... Lo primero que yo les recomiendo es que avancen por la parte de abajo porque sencillamente van hacia hacia arriba y bueno, este, las primeras misiones son totalmente fáciles ya que este los objetivos son demasiado fáciles y son sencillos al mismo tiempo. Y bueno, como les dije comencemos en la parte de abajo y luego hacia arriba. Y así le, le ganamos a los demás. Y bueno, y es totalmente sencillo. Y así repetimos este proceso y toda la vaina. Eh, para muchos se les hace fácil este, ir disparando y ir recargando Pero bueno, yo recargo cuando me acuerdo Nada más hice, bueno, ronda 1 superada Y vamos a seguir haciendo las siguientes rondas Y son distintas rondas Y bueno, ronda. la ronda 2 Debe ser el primero destruir 3 blancos Ok, vamos a poner a, a prueba si somos capaces De destruir 3 blancos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 o sea, deben ser los tres blancos O sea, tres objetivos Y bueno, como les dije Sigamos aplicando nuestra táctica es Que es empezar desde abajo Y de ahí sí destruir todo lo que es El cartón este Que, no sé, el oponente Bueno, ya creo que nos falta Este de aquí y fácil Y ya pasamos La segunda ronda Entonces, esta ronda sí es algo Más complicada porque aquí tenemos en movimiento a lo que es el maniquí, este y bueno, solo habrá un blanco. Las completarán disparando blanco simultáneamente. Bueno, obviamente, cada elemento que he alcanzado vale un punto. Obviamente, el que el que gana, gana y ya. Esto es exacto como en las matemáticas. Y bueno, entonces vamos a ver quién es más rápido en disparar. Y bueno, eh, yo soy Core, ya disparé yo primero. Voy 3, voy 4 y 5, mientras los demás van 2 y uno va a 0. 1, 2, 7 Bueno, nueve Y los demás tres Y bueno, esta misión, esta de aquí Si sí es totalmente fácil esta, esta misión, y bueno Hay unos que se estresan y todo, ¿por qué? Porque no, porque llegan hasta La otra arma y no pasan Todas las misiones y se estresan, inclusive Yo solamente una vez Fallé esta misión porque no le prestaba mucha atención Entonces ya me di cuenta que todo era Cuestión de táctica, nada más, y así Así lo quieres pasar esta pequeña misión Que también quizás este, la hacen porque quieren, no es que sea obligatoria Desafío de pistola superado, vamos a ver qué, cuál es la siguiente arma que nos toca Y bueno, cada vez vamos a de Bueno, micro fusil la ronda 1 del micro subfusil Esta arma sí me gusta mucho porque es súper que es rápida Pero hay que tener súper que buena puntería Listo, ya terminé mi primer objetivo A ver qué pasa, qué pasa después, qué pasa señores ver, Listo, listo en mi segundo objetivo ya por el tercer objetivo Totalmente sencillo, totalmente fácil No es no es de mucho rodeo esta misión Y bueno, sigamos disparando nuestro objetivo Ay Dios, la ronda 1 superada Bueno, y ya he superado la primera ronda Voy a la segunda ronda y también es algo sencillo pero, como les digo, todos empecemos desde abajo Y bueno, yo esa táctica ¿A quién fue que le copié esa táctica? Fue a ellos porque, si se dan cuenta yo Algunos empiezan desde abajo, otros desde arriba Entonces, me di cuenta que todo es desde abajo Como ven, yo disparo desde abajo Y no es de arriba hacia abajo porque No sé, quizás el cuerpo no se mueve Desde... desde o, sea, no sé, o sea, el cuerpo se va haciendo más grande Si tú te das cuenta, las pier por las piernas Se va acercando más Entonces tú tienes que ver la parte donde se va acercando Que más sencillo Uy Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan mala puntería? Bueno, ya. Listo. Ronda 2 superada. Una ronda más. Y esta ronda es la que se mueve el objetivo. Y todos tenemos que disparar. Lo que estaba haciendo ahí era gastar todas mis balas para recargar. Entonces, de la felicidad. Vamos a ver qué tal me va. Uy. Me van ganando, Dios, me van ganando. No puede ser que me vayan ganando. La cabina 1 va a 5, yo solo voy 2. Qué increíble. Ok. Ya le gané yo a la cabina 1 Ya voy 8 Voy 9 Nadie me gana, nadie se mete conmigo Voy 9 16, Dios Qué máquina yo 19 20 No, no, no llega a los 20 Euroben ha dominado esa arma Repite el desafío con un arma diferente Desafío de Microsoft Fusil superado Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Escopeta! Vamos a ver qué pasa con la escopeta ¿Llegar a pasar con la escopeta sí o no? A ver Uno El problema es que no me gusta la escopeta De la escopeta lo que no me gusta es que Sencillamente, no sé, se demora mucho a recargar Eso es lo que me incomoda a mí porque No sé por qué se demora mucho a recargar Pero bueno, es que la escopeta Es basado en la vida real Y bueno Vamos a ver quién, quién gana, quién gana, quién gana, quién gana, quién gana Mientras vamos pasando, vamos pasando de, de, de nivel de desafío este nos van, nos van armas más pesadas de grueso calibre Y cosas así, como todo, ¿no? Nos van ascendiendo de... Y bueno Escopeta ronda 2 Esa radio no sé, no sé si es una radio o la voz de alguien que... Pero bueno, yo no sé por qué ponen radio Si saben que ellos no van a escuchar nada Porque se ponen algo en las orejas Que es contra los ruidos del lo, Contra los ruidos Contra el ruido de los disparos Entonces, por eso se ponen algo No sé por qué ponen una radio No sé cuál es el fin De aquí en el en este en este desafío de Amunation De poner De poner radio Pero bueno, están locos o okay. qué Y bueno, eh, ya ya creo que me falta uno más y ya Si no me equivoco Ah no, este llegué a la ronda 2 Ronda 2 superada, voy a la ronda 3 Y vamos a ver qué arma me van a dar ahorita Y si, sí, es la escopeta No me tiran, la escopeta me tienen que dar hasta que pase la ronda 3 Y bueno, vamos a ver si les gano 1, 2, ya Ya, Dios, soy malo con la escopeta 3, 3, estoy a mano con la cabina 1 Voy, estoy a mano con la cabina 1 ¿Será que la cabina 1 llegará a ganarme? Vamos Kenny, ¿qué te pasa, Joe? Vamos, Rextor Rextor despierta No, la cabina 1 me va ganando Estoy sudando En serio que estoy sudando La cabina 1 me va ganando Y bueno, no sé por qué me va ganando Creo que quizás es mi puntería o qué Pero estoy a mano con la cabina 1 Y no sé, cada vez pasa uno Y estoy a mano con la cabina 1 ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién pasará esta ronda? ahora yo lo ganando la cabina 1 que no me alcance por favor. Uy, me alcanzó, mal parido. Me alcanzó. Uf. Uff, quién, quién, quién gana, quién gana, quién gana en esta ronda. Estamos cerca de los 20, ¿Quién gana? 17, 18, 19. Le faltan 3 a la que no bruno para alcanzarme. Me falta a mí uno. Uy, ya, qué suerte que iba a ser una arma repite el desafío con un arma diferente. Desafío de escopeta superado. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la escopeta? Mi arma favorita, la AK-47 AK-47 AK-47 La AK-47 Oh sí, oh sí nena, oh sí nena Oh sí nena, oh sí nena Oh sí nena Una ayuda, una ayuda quiero darle a estos cabrones Pero no AK, AK, AK, AK, ey, ey, yo, yo, yo, yo Dios, me encanta esta arma, en si lo me fascina Entonces yo no disparaba tan, tan, tan rápido Porque quería ahorrar mis pequeñas balas y así fue lo que pasó. ahora mis balitas? Pues agarrar mis balas. Pero eso sí también hay que aclarar que aquí las balas son infinitas. Infinitas. O sea, podemos gastarlas así que queramos. La ronda 1 superada. Vamos a ver la ronda 2. Y ya saben, lo que les recomiendo es que empiecen desde abajo. O sea, todo desde abajo. Nada desde arriba porque el cuerpo se mueve más hacia abajo. O sea, que el cuerpo se ve lentamente como que en 3 de algo así. Entonces... Les recomiendo que se Si se si apuntan hacia arriba, ¿qué sentido tiene Porque el cuerpo se va a entonces so ya van también que bajar las punterías ustedes. Entonces todo desde abajo. Eso. Y ya. Y con mucha fe y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo van a lograr este este gran desafío. Y sí, como ven ya. Ya estoy cerca de. De la. ¡Ay! Ronda 2. Ahora viene la ronda 3. La ronda de los dioses. De los de los titanes. Y bueno, ya estamos a punto A punto de pasar este gran desafío Yo sé que lo vamos a lograr, muchachones Lo vamos a lograr, rectorines Uy, Dios, Dios, me, me empataron ¡Qué mierda! Estoy enfadado, en serio Tengo ganas de matar al alguien me, que me está copiando mi táctica Y comenzaron desde arriba Desgraciados Bueno, este Voy a ver dónde fue que la hice Pero si la hice fue en las aventuras, si no me equivoco y bueno, quiero ver exactamente lo que es el porcentaje de ese esquema ha subido Vamos a ver, estadísticas Varios, oh, 53.48 en el progreso realizado Tiempo de juego, 44 horas, 14 minutos Ok, vamos a ver, vamos a ver Yo sé que Kenny que tú puedes, cruza va dedo ah, Muérense puto, muérense Y bueno, ya hice 10 piezas, 10 piezas 13, doce, 15 15 quince Solo me quedan cinco para ya poder Terminar este desafío Yo sé, 16 17 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ni te ganaron Bueno, yo sé que voy a poder Entonces ya saben, desde abajo Dejamos desde abajo todo, 18, 18, 19, Solamente me queda uno y quiero pegar Solo en la cabeza, así que en el brazo ¡Oh, Dios! Pero si sí se lo pegué, ¿por qué se lo que no se lo pegué? Esto es una trampa, ya es. Has completado el desafío de Immunation. Eh, bueno, este... Una vez completado el desafío, van a sentir algo demasiado de orgullo. Mentira. ¿Qué les puedo decir? Eso ha sido todo el desafío y justamente desbloquean lo que es a CJ. Eh, el El blanco de sigue Hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like.